Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos lo que es este, a ver si lo puedo pronunciar, Panther. Eh, bastante complicado el nombre, por lo menos en lo que sería nuestro idioma, ¿no? Pero bueno, Wargaming nos está dando la posibilidad de ver cuáles son las características de este vehículo y qué podemos decir de él entonces. A ver, primero vamos a leer lo que Wargaming nos dio más o menos como, como guía para que Tengamos una idea de qué va el vehículo, ¿bien? A ver, dice... En el día de hoy, el Aufregelplanster Panther, un tanque ligero alemán de nivel 7, ingresa al super test para evaluaciones. Como algunos veteranos recordarán, este vehículo solía estar en el árbol tecnológico alemán. Por eso yo lo vi, pero estaba como tiro 8, me parece. Por lo que esta versión actualizada compartirá algunas características con su predecesor. Me parece, yo estuve buscando ahí, googleando, googleando con Nando, una sección vamos a hacer. Y... <risa> Y estuve viendo que era un vehículo de tiro 8, un ligero de tiro 8 antes, en su momento, ¿no? Hace un montón. Bueno, el Panther este, vamos a decirle, pues un quilombo ¿no? El Panther este es bastante grande, pero no tiene un mal blindaje para hacer un tanque ligero. De hecho, el blindaje frontal alcanza los 85 milímetros de grosor como máximo. Eh, ¿Es tier 7? Bueno, para ser un ligero no está mal. A pesar de su tamaño y peso, puede llegar a los 55 kilómetros por hora. ¿no? Con una potencia específica de 22,3 su rango de visión es de 380 metros y cuenta con 1000 puntos de vida. Ambos valores más que suficientes para detectar a algún enemigo y embestirlo. Sí, sí. Pero si yo estoy con este vehículo y me sale un lejito con ruedas, no quiero verlo. Más además. O sea, tier 7. Puedo ver tier 8 tranquilamente. Me sale el 75FL, que tiene un aimbot emocionante. Y yo me meto abajo del mar, si puedo. Me hundo en, en, en un pozo con este tanque. Este ligero. No por la potencia, no sé, ahora lo vamos a ver más específicamente. Pero 55 kilómetros por hora me parece muy poquito. Este ligero monta un cañón de 75 milímetros que es capaz de ocasionar 135 puntos de daño por disparo. Ok. Bueno, básicamente, como por ejemplo el E25, ¿no? Es el típico cañón alemán pequeño, digamos, ¿no? Podrá parecer poco para su nivel, pero hay que tener en cuenta otros factores del cañón, como su excelente estabilización, la puntería de 0.33, el tiempo de apuntamiento de 1.6 segundos y el tiempo de recarga de 5.5 segundos. Sin embargo, hay algo extraño que notar. No cuenta con proyectiles HE. Ok, mira, no sabía eso. Solo puede disparar munición estándar y especial, capaz de perforar hasta 157 la munición estándar. Y la especial 205 milímetros respectivamente, ¿ok? Este Panther representa a la perfección la idea de un vehículo pesado de reconocimiento. El diseño combina componentes de tanques ligeros y medianos. Gracias a su movilidad y los buenos parámetros de su cañón, este tanque puede servir como apoyo a tanques medianos. Ya sea explorando o infligiendo, infligiendo daño. Bueno, ok. Acá tenemos algunas imagencillas para que ustedes también, además de ver esta solamente, puedan ver alguna que otra imagen por ahí también de, del vehículo recuerden que es un tanque que ya ha estado en el juego, que ha estado en la rama bien, de los de los eh, vehículos alemanes y yo estuve recoleccionando un poco de esas imágenes para que ustedes también puedan ver un poquito de qué va, ves ahí tenés la munición bueno, indica cuáles son más o menos los, los puntos débiles el operador de radio, donde va el conductor el operador de radio va sobre la ametralladora el conductor va sobre este lado donde tiene el visor el tanque de combustible. Bueno, y todo eso ya básicamente donde vamos ya conociendo cada vez más estos tanques. Y eh, acá tenemos un dibujo que hizo este señor que lo hizo excelentemente bien. Me encantó, por eso lo puse. Me encanta cómo lo hizo el dibujo. Está muy, muy lindo. La verdad que es de, de destacar. Pero bueno, más o menos eh, eso fue un pantallazo. Ahora vamos a meternos en los números de manera específica. A ver. Daño, como dijimos, 135 por proyectil. Tenemos munición estándar y eh, AP y APCR. AP 157, APCR 205 de penetración. Tiempo de carga 5.5. Me parece una enormidad para que esté bueno el tanque 5.5. Te van a... No me gusta. No me gusta. Dispersión 0.33. Eh, ok. Tiempo de apuntamiento 1.6. Eso está muy, muy bien. Velocidad de giro del cañón 44 grados está muy bien. Eh, ángulo de presión, menos 10. Ahora todo sale con menos 10 más 20. O sea... Los vehículos que no tienen depresión hoy en día Están muertísimos, tío Es una exageración lo que digo, ¿no? También, tómenlo como un poco, un chiste, pero No, no lo tomen tan literal, pero digo munición máxima, 110 Yo estimo que estos 5.5 segundos Se pueden llegar a bajar a unos 4.3 Más o menos, una cosa así Unos 4 segundos, aprox Con todo, hermanos de arma con todo, con todo Bueno, movilidad para mí se queda corto, se queda corto con 55 kilómetros por hora. Eh, entiendo que es un Tier 7, pero me parece que realmente deberían de darle un poquito más de, de rienda suelta a esto, a la velocidad de los ligeros más que nada. ¿Pero por qué? Porque tenés mucho ligero con ruedas, y el ligero con ruedas tiene una ventaja enorme sobre estos vehículos, que es que tiene el auto apuntado es, es muy superior al de todos, y encima se pasea por todo el mapa como quiere. Y, y te detecta, termina detectando igual por cercanía, con lo cual a veces sí, es complicado. Eh, para mí si sí, los vehículos los vehículos ligeros no, no tienen mayor velocidad aunque sea no siempre necesitas que tenga la potencia a veces es importante la potencia no pero aunque tenga una gran velocidad en una tal vez en una recta podés llegar a alcanzarla, viste y como que no sé me parece eso para mí eh, potencia 850 potencia específica de 22 ,3, velocidad de rotación 40 grados por segundo la resistencia es de 1000 puntos de vida o de hp Blindaje del chasis, 85 frontal, como dijimos. 50 lateral, 40 trasero. Y de torreta tenemos 50 frontal de torreta, 30 de lateral de torreta y 30 trasero de torreta. Rango de visión, 380 metros. Rango de señal, 710 metros. Tiene 5 tripulantes. A miércoles. El comandante, el operador de radio, el cargador, el artillero y el conductor. Bueno, bien. Eh, Conclusión, habrá que verlo, la verdad Sabemos que está en el super test Con lo cual, como bien dice el cartelito de abajo Las características no son definitivas Para nada chicos, con lo cual A ver, es probable que hayan Que hayan que cambiar algunas cosillas, puede ser Pensá que es un vehículo que sacan de la rama De hace mucho tiempo, estaba como guardado en un cajón Lo sacan, lo ponen en el campo de batalla nuevamente Y hay que hacer algunos ajustes porque le bajan El nivel, el tier, ¿no? Eh, no lo sé, no lo sé. La verdad es que habría que verlo en batalla. Ya te digo, lo que menos me convence del vehículo en sí, más allá del cañón y todo lo demás, eh, es el tema de la de de la de la velocidad máxima. Porque si le pones el turbo, por ejemplo, para que tenga más velocidad, el turbo cargador es el auto charger ese, no, el turbo charger, eh, puede que esa velocidad la alcances demasiado rápido y te quedes corto, te quedes muy, muy corto. Entonces. No sé, me gustaría un poquito más. Aunque sea un 65, creo que por lo menos con eso Zafa... Aunque no sea lo mejor del mundo, 65 tampoco hoy en día. Por lo menos son 55. Algunos medios se mueven a esa velocidad máxima, ¿no? Digo, tal vez... Sí, incluso se mueven a esa velocidad con esa potencia. O sea, ni siquiera te vas a poder escapar de algunos medianos bastante ágiles. Así que bueno chicos, nada. Básicamente eso ha sido la, la información de hoy. Déjenme en los comentarios qué... ¿Qué piensan del tanque? Si ustedes son viejos jugadores de WOT, lo tuvieron en sus garajes alguna vez ¿Qué pasó con este tanque? Díganme sus opiniones, los que juegan del 2011, 2012 Que sé que, que, que son muchos de los que me miran eh, Yo, lamentablemente, no juego de esa época, pero... Bueno, capaz que alguno de ustedes lo ha tenido, no sé, este vehículo estaba en el 2014, 2013 Y ustedes lo han tenido 2015, no lo sé realmente Déjenme sus opiniones de la gente que lo conoce y de la gente que no lo conoce también Porque también está bueno ver todas las opiniones Yo, por lo menos, la mía, la hice de acá... Me parece que es un vehículo que está mmm, ahí Y más Que tiene algunas ventajas buenas Como puede ser el blindaje frontal de chasis Los puntos de vida no están mal eh, la, la depresión del cañón está excelente La elevación del cañón está muy bien eh, La munición está muy bien la El tiempo de apuntamiento está muy bien La recarga no me convence 5.5 Me parece excesiva Y si le suben la, mm, eh, la velocidad máxima en hacia adelante, y le bajan un poquito el tiempo de recarga, te lo... Te, o sea, creo que estaría bien creo que estaría ya bastante, bastante bien pero bueno amigos, déjenme en los comentarios qué piensan, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en la próxima chau chau